Muy bien, vamos a empezar. En primer lugar, muy buenos días a todos. En unos minutos se va a llevar a cabo el panel sobre el futuro de la ciberseguridad. Quiero comentarles que este panel va a ser bilingüe, tanto en español como en inglés. Es por ello que, para quienes precisen en esta sala, pueden acceder a los dispositivos de interpretación al ingreso del salón. Y para quienes nos acompañan de forma remota, pueden acceder a este servicio en la barra inferior de la plataforma Zoom. Ahora sí, les doy la bienvenida al acni 39. Quiero hacer una mención importante y agradecimiento a quienes nos acompañaron el día de ayer en nuestro primer día de evento. Contamos con más de 350 participantes remotos y más de 600 participantes presenciales. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, vamos a iniciar, como ya anuncié, con el panel sobre el futuro de la ciberseguridad, la ceremonia de apertura y la primera parte del foro técnico del ACME. Antes de iniciar con las actividades, me gustaría agradecer a todos nuestros sponsors que nos apoyan para poder llevar a cabo este evento. Entonces, agradecemos a Nick VR, Total Play, Cisco, Nick México, 4Com, H1, Google, Netflix, Afastly, Amzix, Amazon, DHD, WithOne. Aurelion1299, IPXO, IP for, IP for Global by HILGO, IP Architects, OC Global, IP Broker, ICANN, Matrix Telecom, Internet Society y INTC. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora sí daremos inicio al panel El futuro de la ciberseguridad. A continuación voy a presentar entonces a los panelistas que nos acompañan esta mañana. Eh, en primer lugar, eh, moderando el panel, nos acompaña Kevin Swift, líder de seguridad eh, pública en LACNIC. Y los ponentes que nos acompañan son Pablo Álvarez, director de Innovación y Desarrollo Tecnológico en la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior de Yucatán. Sabas Casas del Río, director de la práctica de ciberseguridad de Accenture en México. Wilber Pérez Segura, líder de CECIR Uadi. John Brown, de Team Cambrue, senior security evangelist. Y por último, Claudio Peguero Castillo, asesor de asuntos cibernéticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Ahora sí, les doy la bienvenida, un fuerte aplauso y le doy la palabra a Kevon Smith. Thank you and many thanks to our extraordinary Maestro Ceremonies, Ms. Sandra Reyes. First and foremost, I'd like to wish all of you gathered here in Merida and connected online a bright and sunny good morning. I am thrilled to be here today to discuss this pertinent topic of the future of cybersecurity, not only looking at what obtains in Latin America and the Caribbean, but also taking into account trends and ideas at a global level. To gain a comprehensive understanding of this topic, we must first establish the context of cybersecurity. We must first establish this context and then outline the strategic axes of this endeavor. During our discussion, we'll delve into current cyber risks and threats, forecast their evolution for the next five years, and explore the roles of multiple actors in securing cyberspace. We'll also highlight the value of cooperation and examine how to meet the challenges of the day based on the unique circumstances of our countries in Latin America and the Caribbean. There are at least three reasons why we have organized this panel today. The rapid digitalization of viable assets in all of our businesses over the last couple of years the increased use of Internet services during this time and the use of multiple consumer devices and remote work or work-from-home solutions that demonstrated pivoting strategies to keep up with productivity during the pandemic lockdowns. We have witnessed over the last couple of years an exponential increase in cyber attacks. We are seeing a sophistication Of ransomware attacks where bad actors lease ransomware and other malware as a service an innovative model that we are familiar with in other aspects of the IT world such as cloud computing furthermore cyber criminals are increasingly organized and Además, estamos cada vez más organizados y, y se ha expandido la cadena. Aquí mencionaré el ejemplo de Conti, el grupo delictivo Conti que tiene departamentos de todo tipo de departamentos de marketing, de recursos humanos y otras unidades de negocios y cientos de empleos remotos que en algunos casos no se conocen entre sí, ni siquiera saben que están trabajando para una empresa delictiva como resultado para asegurar el ciberespacio necesitamos acciones de colaboración mejoradas y una cooperación acelerada que requiere la participación de múltiples actores de diversos sectores además una ciberseguridad robusta requiere el ser conscientes de los usuarios, hasta las directivas, las juntas corporativas para establecer cultura de ciberseguridad y fomentar el conjunto correcto de comportamientos y prácticas que nos mantendrán seguros. ¿Y por qué? ...son necesarias estas culturas. Bueno, desgraciadamente los riesgos cibernéticos son asimétricos. Incluso una pequeña vulnerabilidad como un correo electrónico sospechoso... ...o la falta de protocolos y planes de contingencia... ...pueden poner en riesgo los mejores sistemas de defensa... ...y provocar daños y pérdidas extraordinarios. Si las organizaciones no preparan estrategias de ciberseguridad y contingencia... ...deben prepararse para fracasar en sus estrategias comerciales regulares. Ya no podemos ignorar la posibilidad de los ataques cibernéticos. Se trata solamente de una cuestión de cuándo ocurren o cuándo ocurrirán. O si incluso somos conscientes de que han ocurrido ya, la cosa no es de si ocurren. Según el informe del 2023 sobre riesgos globales del Foro Económico Mundial, la ciberdelincuencia y la ciberinseguridad siguen siendo uno de los 10 principales riesgos a nivel mundial a corto y largo plazo. Más sorprendente es la escasez mundial de profesionales de la ciberseguridad que mitiguen los riesgos cibernéticos. Actualmente se estima que son 3.4 millones de profesionales de ciberseguridad que se necesitan. Y cuando tomamos en cuenta la calidad disponibilidad de la capacitación cibernética y las prácticas existentes para retener a los profesionales altamente calificados en la región, nos damos cuenta que el impacto de la escasez global se exacerba, ciertamente, en América Latina y el Caribe, ya que representa una tasa de una brecha del 17%. Si bien hemos cometido errores en este proceso en el pasado, hay cosas que hemos hecho muy bien. Por ejemplo, la CNIC cuenta desde 2015 con un equipo de C-CERT que brinda apoyo a sus miembros mediante la difusión de alertas, la mediación en casos de ataques, la recopilación de informes anónimos y la producción de estadísticas para analizar las tendencias que afectan nuestros sistemas. Y nuestra directora de C-CERT, la señora Graciela Martínez, de hecho está apoyando la gestión del panel de hoy. Además, creamos espacios de confianza en eventos de la CNIC para reunir a profesionales de la seguridad, de la información y actores de seguridad pública. Esta colaboración se refleja en las reuniones del ACSI-CERT, las, las conferencias FIRST y las conferencias y talleres RISE organizados por Tim Comrie esta semana. Pero no estamos solos en nuestro trabajo para fortalecer la ciberseguridad. Más allá de nuestras alianzas con la, con la comunidad de seguridad de la información, continuamos mejorando nuestras relaciones con otras partes interesadas como las agencias de aplicación de la ley, legisladores, fiscales y jueces, entre otros. Entonces, nos debemos preguntar ¿dónde estamos hoy? ¿dónde estamos parados? Y... ¿Qué nos dicen las los marcos de medición de habilidades cibernéticas? He compartido aquí algunas diapositivas de apoyo que reflejan la situación actual y la evolución de este problema en esta región. La primera diapositiva. No estoy seguro si alguien del equipo técnico me pudiera ayudar a hacer avanzar las diapositivas. maravilloso. Entonces, en nuestra primera diapositiva, aquí tenemos, gracias, aquí tenemos un mapa de los países que tienen una estrategia de ciberseguridad o que están desarrollando una estrategia de ciberseguridad, los que están en verde son aquellos que tienen una estrategia los que están en rojo son aquellos que la están desarrollando y todo parece muy bien que la mayoría de los países en la región tienen algo instalado ahora, si uno fuera a fijarse en los detalles, uno se da cuenta que hay algunas estrategias más antiguas allí, y yo hago la pregunta ¿estas estrategias comprenden Uh, completamente todas las implicancias eh, igual cuando a la hora de recoger evidencia volátil y desde un contexto del mundo en desarrollo, todas esas estrategias recuerden los niveles eh, crecientes de digitalización de los servicios públicos, en especial de infraestructura crítica agua, electricidad, gas y se, ¿sería eso suficiente protección de esa infraestructura? Nuestra próxima diapositiva, y aquí le pido nuevamente que me ayuden con esta, la tecnología remota, nuestra próxima diapositiva muestra los C-SIRTs de las Américas, y es bueno destacar que muchos de nuestros países efectivamente tienen eh, eh, C-SIRT, hay diferentes tipos desde los gubernamentales, militares, sectoriales, en la policía, diferentes sectores. La idea es que estos CIRTS tienen que crecer y conectarse entre sí para poder fortalecer la, la capacidad de las comunidades para monitorear las próximas amenazas y coordinar las respuestas técnicas. Y mi última diapositiva muestra los países que tienen marcos legislativos en las Américas. A primera vista, muy buena noticia. Prácticamente todos nuestros países, excepto cuatro, tienen algún tipo de legislación instalada. Ahora, si fuéramos a entrar en detalle, aquí no vemos, por ejemplo, la calidad o la eficacia de esa legislación. Por ejemplo, tenemos definiciones actualizadas de los ciberdelitos, tenemos el principio de la de la de le, delincuencia doble, o sea, están armonizados de una manera que permita la cooperación entre las diferentes jurisdicciones, o sea que estas son algunas instantáneas de lo que tenemos en la región y aquí tenemos a cinco colegas Cinco expertos en sus sectores en los países que están abordando la ciberseguridad desde diversas perspectivas. Las ideas, de la, analizaremos las cosas que hacemos bien, discutiremos los desafíos que enfrentamos, pero también destacaremos las oportunidades que deben aprovecharse para fortalecer la resiliencia cibernética, tanto a nivel de las organizaciones como a nivel de las comunidades enteras. Conmigo hoy está Pablo Álvarez, que es Director de Desarrollo e Innovación Tecnológica del CIES, la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior del Estado de Yucatán. También es promotor del de uh, primer programa de ingeniería de ciberseguridad y la primera especialidad en ciberseguridad en universidades públicas de Yucatán en la dirección que logra. Uh, su dirección ha logrado establecer el primer equipo de transferencia de tecnología y coordinar el evento de innovación más grande del sureste de México, Yucatán I6. Y ha sido consultor de TI durante más de 16 años con empresas de software, con proyectos en Eslovaquia, Chile, Argentina, Ecuador, Perú, Guatemala, Colombia, México y Estados Unidos. Al lado de Pablo, tenemos a Sabas Casas, quien es director de práctica de ciberseguridad en Accenture, México, ha trabajado en diferentes países, en América Latina y, y Europa, enfocándose en el desarrollo de su carrera profesional en el sector de comunicaciones y TI. Antes de unirse a Accenture, desarrolló una amplia experiencia como líder de una empresa de ciberseguridad, ofreciendo servicios de centros de operaciones de seguridad, los SOC, consultoría, inteligencia de cibernética, integración y proyectos de concientización. A mi izquierda, a la derecha de ustedes, tenemos a Wilbert Pérez. Wilbert es jefe del equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática del Wadi, que también trabaja como docente y capacitador dentro de la Universidad Autónoma de Yucatán, de futuros administradores de tecnología de la información y las comunicaciones en competencias de control y aseguramiento de la información. Al lado de Wilberth tenemos a John Brown. John Brown es un evangelista de seguridad senior y miembro del equipo de alcance de Tim Comrie. Antes de unirse a Tim Comrie, fue CTO de una ISP regional que proporcionaba servicios de Internet y voz a través de tecnologías de fibra óptica y microondas. El señor Brown ha estado activamente involucrado con las tecnologías de Internet desde 1984, cuando, como estudiante de secundaria, se conectó a través de los sistemas UNIX de la universidad local. Ha ocupado puestos de capacitación técnica senior e ingeniería de soporte al cliente en varias compañías de Silicon Valley. Es un emprendedor activo, habiendo fundado... Varias compañías tecnológicas exitosas. El señor Brown fue el principal ingeniero técnico y de redes para el servidor DNS raíz L de ICANN, aparte de la infraestructura crítica global de DNS. Le apasiona proteger a Internet de los ciberdelincuentes, enseñar y transmitir con conocimientos a otros para que Internet siga siendo un sistema abierto y seguro. En su tiempo. Libre, le gusta esquiar, cuesta abajo, volar aviones como piloto privado y viajar y pasar tiempo con su familia. Y finalmente, pero no menos importante, el embajador Claudio Peguero. El embajador Claudio Peguero es actualmente embajador para Asuntos Cibernéticos de la República Dominicana, vicepresidente por el GRULAC del Comité Especial de la ONU, encargado de preparar una nueva convención internacional contra la ciberdelincuencia. La llamamos el Comité Ad Hoc sobre Ciberdelincuencia de la UNA. Es presidente del grupo de trabajo de Interpol, de jefes de unidades cibernéticas de las Américas, entre otras actividades. También es general de la Policía Nacional de la República Dominicana. Tiene 35 años de servicio, trabajando, entre otras responsabilidades, en aspectos diversos de la lucha contra la ciberdelincuencia durante los últimos 20 años, incluyendo la redacción de la ley de la República Dominicana contra la ciberdelincuencia y su ratificación del convenio de Budapest. Tenemos un panel de gente altamente calificada con nosotros hoy y es con eso que pasamos directamente a las preguntas. Y la primera pregunta... Me hace pasar de nuevo al español y le haré la pregunta a Sabas, nuestra primera pregunta. Continuaré en español. ¿Cuáles serían las mayores amenazas de ciberseguridad o los mayores riesgos a ciberespacio que tendremos que afrontar en los próximos cinco años? Gracias. Buenos días a todos. Bueno, antes de responder esa pregunta... Voy a dar dos datos eh, que creo que van a sensibilizar un poquito al foro. Eh, hoy en día se estima que el negocio del cibercrimen a nivel mundial son aproximadamente 6 trillones de dólares. Esto si fuera una nación sería la tercera nación más grande del mundo después de Estados Unidos y China y se espera que en un par de años esa cifra supere al PIB de Estados Unidos y se convierta en esa en, en la nación, eh, si fuera así, en términos de nación, más eh, poderosa en términos económicos del mundo. Lo cual significa que toda esa cantidad de dinero que se va, que se va a conseguir eh, sustraer eh, ilícitamente, pues eh, nos la van a quitar a nosotros. Grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas. Por tanto, las, las ciberamenazas eh, que vienen nos afectan a todos. Yo digo eh, resumiría en tres partes. Cómo lo veo. Eh, hay una serie de factores que hoy en día son críticos a la hora de tratar ciberamenazas, que es eh, la identidad digital, todo el paradigma zero trust o, o, o aquello que impide que las personas, eh, o sea, que las empresas estén constantemente monitoreando sus eh, sus eh, sus empresas. Esto va a continuar. Zero trust, eh, la nube, la nube se ha convertido, los entornos virtuales se han convertido en algo que hay que proteger con los controles nativos y que va a seguir siendo una tendencia. Eh, hay una tend hay el, los terceros, ¿no? las, las, la, toda, toda aquella empresa, todo aquello proveedor, ya sea máquina o humano, que se esté conectando a nuestras organizaciones, va a ser siempre un punto débil y va a seguir siéndolo como tendencia. Y por último... La, la conversión que se está dando en la priorización de la protección del dato versus eh, la protección de la, del perímetro, de superficie de las compañías. ¿no? Estas cuatro eh, amenazas, esta, todo lo que amenaza estas cuatro vertientes, pues va a seguir siendo una tendencia a futuro. Pero tecnológicamente tenemos que contemplar al menos otras tres tecnologías que vienen arrasando. La primera es la inteligencia artificial, el, los ciberactores están empezando, empezando a utilizar inteligencia artificial para el desarrollo de, de no solamente de malware y ransomware sino también de vectores de ataque la computación cuántica va a romper el paradigma de la encriptación y esto es una realidad que, que va a llegar dentro de muy poquito y, y luego las, las tendencias híbridas de, de virtuales como las que pueda generar el metaverso, ¿no? con esa combinación entre entornos virtuales y realidad aumentada. Eso hay que contemplarlo también en las futuras ciberamenazas. Y por último, el último grupo, son las tendencias en pistas de procesos. ¿no? Se está viendo una tendencia a, derivado a todas las complejidades de ciberataques, derivado a la, a la carencia de talento, eh, derivado de la multitud de tecnologías que hay para utilizar en, en, en el ciber, eh, como ciberdefensa en la reducción de proveedores eh, estratégicos de ciberseguridad que aglutinen esos conocimientos y que se conviertan en partners nuestros. Esa es una. Y la segunda es eh, se está enfocando mucho esos modelos, esos servicios que están dando esos proveedores como servicios MSS, ¿no? Managed Security Services, es decir, delega todo lo posible en esos proveedores eh, que los servicios que te puedan dar sean de forma remota, gestionada y enfocada en aquellos que saben hacerlo. Yo diría que esas serían las tendencias principales desde mi punto de vista. gracias, Abbas. Thank you very much. Muchas gracias, Sabas. Creo que esas tendencias, y, como mencionaste, eh, computación cuántica, inteligencia artificial, la computación en la nube, esa forma de delegar las capacidades es algo que es sumamente interesante para nosotros y debemos tomar nota. Y ahora continuaré en español y le voy a preguntar la misma pregunta a Wilbert. ¿Cuáles serán las mayores amenazas de ciberseguridad? o los mayores riesgos a la ciberespacio que tendremos que afrontar en los próximos cinco años desde tu perspectiva. Sí. Hola, hola bom eh, Concuerdo con, con Sabas en, en el sentido que los ciberataques van a continuar en los próximos cinco años a todos los niveles or, organizacionales, no importa si es pequeña, mediana o grande empresa. Entre las amenazas principales que continuarán... Está sin duda alguna el robo de identidad, eh, sobre todo afectado de una amenaza muy importante que es las técnicas de ingeniería social que estarán siendo aplicadas hacia los usuarios finales de las tecnologías de información. Y bueno, para ello también tendríamos que hablar no solo de las amenazas, sino también de aquellas vulnerabilidades que seguimos teniendo y no corregimos sobre todo en el tema de contar con una figura dentro de las organizaciones que se encargue de los asuntos de ciberseguridad o seguridad de la información, la figura de, de un CISO como tal, que pueda tener alineadas las organizaciones con apoyo de políticas muy orientadas a estas amenazas actuales. Ya lo comentaba Sabas, la incorporación de las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial ayudará a los actores maliciosos a que más rápido puedan generar sus vectores de ataque para poder llegar al objetivo deseado. Entonces, necesitamos que hayan dentro de las organizaciones líderes en temas de ciberseguridad y también que no se olviden a los usuarios finales, la capacitación, los programas de concientización hacia los usuarios finales son sumamente importantes. Necesitamos tener desde edades tempranas en los jóvenes eh, el tema de concientización. Los activos digitales, pues los jóvenes de ahora nacieron con ellos, tienen nativamente la tecnología, sin embargo no tienen esa cultura. Si bien ya tenemos una cultura para el cuidado del agua, para el cuidado de la energía, hoy en día necesitamos tener muy arraigada la cultura de ciberseguridad. Y bueno, eh, también tenemos que trabajar en colaboración tanto con el sector eh, gobierno como las empresas. Muchas gracias, Wilber. Sí, em, priorizar... Los jóvenes, los usuarios finales, eh, esto sí es súper importante. Y con el tema de la inteligencia artificial, ahora están utilizando herramientas de inteligencia artificial para apoyar el robo de identidad con la invitación de voz, de, familiar, de familiares, etc. Así que muy buen punto. Seguimos ahora a la segunda pregunta y aquí voy a hacer esta pregunta a Pablo. Pablo, podrías ...explicarnos cuáles son los roles que deben desempeñar las múltiples partes interesadas en asegurar el ciberespacio. Por ejemplo, cuál es el papel que debe desempeñar el gobierno, un, el sector privado, la academia, etc. Sí, con mucho gusto. Esto va a ser una perspectiva también personal. Y es muy importante lo siguiente. Lo voy a poner más que los, eh, las habilidades o, o lo que tienen que hacer... Me gustaría dar tres pilares. Y esos tres pilares que les quiero comentar. El primero es preocuparse por la interfaz. ¿Y a qué me refiero con interfaz? La interfaz entre la silla y el teclado. Y si no entendieron esa analogía, eres parte del problema. La interfaz, es decir, la parte humana es lo más importante dentro de ciberseguridad. La ingeniería social es el punto principal o el punto más vulnerable de cualquier organización. La gente que tienes es lo más importante. Segundo, no minimizar cualquier acto que parezca pequeño. No sé si alguno de ustedes ha visto la imagen de un dominó pequeño tirando uno mediano, tirando uno más grande y tirando uno más grande. Lo mismo sucede con los, con los bridges de seguridad. Lo mismo sucede con las, con las empresas y lo mismo sucede con esos pequeños lugares donde no te fijas que tienes una gran, gran amenaza. Y voy a poner un ejemplo muy, muy práctico, porque, porque nos pasó a todos. Creemos que dentro de las políticas vamos a solucionar las cosas. Y es cierto, podemos poner las bases, pero los seres humanos somos muy hábiles para irnos por un lado. Hace mucho tiempo el password era... Era libre, tú ponías lo que quisieras en tu password. De pronto empezaron a meterle más complejidad, dijeron ocho caracteres, perfecto. Después dijeron ponle una mayúscula, y dentro de todos los caracteres la gran mayoría utilizaba la primera en mayúscula. Y después dijeron vamos a meterle un carácter especial. Y dentro de todos los caracteres especiales la gran mayoría utilizaba un punto y un signo de admiración. Y después dijeron vamos a meterle un número, y dentro de todos los números la gran mayoría escogía el 1 y por aquí vi varias sonrisas y creo que varios van a llegar a cambiar su password ahorita. El lado humano es importante y no hagan pequeño algo que en realidad puede ser enorme. Por lo tanto, ¿cuál es la postura y qué es lo que como gobiernos tenemos que empezar a hacer? Lo que John es, evangelistas. Tenemos que dar a conocer la información, tenemos que poner herramientas al alcance del ser humano promedio, de la gente común y corriente, que sepan que en sus manos tienen la seguridad de su persona, de su identidad, de su empresa y de su entorno. No quiero irme a temas más altos porque sería en vano si no afectamos esa pequeña capa y esa pequeña capa es... Ser conscientes de lo que tenemos a nuestro alcance y en esa capa es donde está lo más importante, lo más vulnerable. Como gobiernos tenemos que concientizar y evangelizar a la gente y esa gente es la que nos va a hacer que los ciberdelincuentes se encuentren con barreras un poquito más altas. Y como bien dijo Kevin al inicio, y lo repito en inglés: It's not about we, it's not about the if. No se trata de si seremos vulnerables, sino cuándo. ...que no me ataquen, es cómo voy a reaccionar en el momento que me ataquen. 75% de los ataques en Latinoamérica han sido, eh, digamos, en grandes, en grandes escalas o grandes eh, rasgos a nivel país, en países que tenían las, las políticas que mostró que bueno. Y las, los números te van a asustar demasiado... Y van a estar cambiando y hoy dicen México tiene la gran mayoría de ataques y después dicen, no, es Brasil, no me importa quién tenga los más, los más ataques, lo que me importa es que la gente sepa que exista, que la gente sepa que está en sus manos y que la gente sepa que a nivel muy pequeño pueden hacer un gran cambio, evangelizar, evangelizar y evangelizar. Creo que es muy claro el mensaje. Hay que realmente difundir esa conciencia y no minimizar esos pequeños ataques. Best Eso es uno de los mejores aportes que se pueden hacer. Realmente empoderar a la gente y realmente transmitir esa cultura de conciencia sobre la ciberseguridad. De, eh, en Zavas, o sea, la pregunta es eh, los roles que deben desempeñar las múltiples partes interesadas y qué papel de, debe desempeñar cada actor o sea, tus ideas Gracias A ver, yo, yo pondría como actores yo creo que por una parte tenemos los gobiernos por otra parte tenemos las empresas privadas por otra parte tenemos eh, la academia y por otra parte tenemos las fuerzas de seguridad eh, los principales, ¿no? Son, son los principales. Yo creo que los gobiernos se deben preocupar principalmente de, como ha dicho Pablo, eh, la concientización en las familias, eh, a los papás, para que sepan un mínimo de ciberseguridad y eso emana hacia ellos mismos y hacia sus hijos. Eh, y también en la regulación. Obviamente tienen que tener una regulación, tienen que estar preocupados. Para que puedan estar preocupados tienen que, te, tienen que tener personas que sepan de ciberseguridad en sus consejos de dirección, en sus comités. Es muy difícil legislar algo que no se sabe. Y ciberseguridad es una especialidad muy técnica. Si no se sabe de ciberseguridad es muy difícil. Por tanto, se tienen que rodear de estas personas que les ayuden a legislar o trasladar prácticas buenas de otras regiones. Yo siempre pongo el ejemplo de España. tiene una organización que se llama INCIBE, que lleva muchos años dedicándose a ayudar a las, al gobierno a, a, a emitir... Eh, prácticas políticas, incluso eh, eh, apoyo eh, a, a los ministerios de España y que es fácilmente replicable, ¿no? pues, pues por ejemplo. ¿no? Por otro lado, las empresas eh, creo que tenemos que centrarnos mucho en la colaboración entre las empresas del sector privado. Es fundamental que esa competencia también se, se, se combine con una colaboración entre las propias empresas. Yo mismo como director de una compañía eh, promuevo mucho la colaboración con, con otras empresas porque al final es la única forma en la que se puede combatir el cibercrimen. Desde el punto de vista de la academia, formar, formar y formar y esa formación tiene que ser teórica y práctica. Yo creo que el gobierno de Yucatán lo está haciendo muy bien, generó una, una ingeniería en ciberseguridad una especial de cuatro años, una especialidad en ciberseguridad de un año para aquellos egresados ya de otras especialidades que quieran capacitarse en ciberseguridad y lo combinó con dos laboratorios de ciberseguridad. Muy buena combinación. Yo creo que esto se podría replicar en todos los estados del país. Y por último, las fuerzas de seguridad son fundamentales. Eh, necesitan estar muy coordinadas. Tiene que haber una colaboración no solamente nacional, sino internacional. Y la, y la nacional debe ser entre las diferentes fuerzas de seguridad también con el sector privado, pero entre ellas y te miro a ti porque sé que estás muy metido en, en el tema y, y, y luego colaboración internacional porque raro es el ciberataque que se produce solamente en el ámbito nacional, casi siempre el origen o algunos de los actores están fuera del país, si no existe esa, esa coordinación pues muy difícil, eh, Interpol lo está haciendo muy bien, by the way Ok, thank you so much, so much Sabas, so, building and family Muchísimas gracias. O sea que uh, el papel de los gobiernos uh, para regular, pero creo que también hay otra cosa. Tenemos que tiene que ser específico porque algunas veces uh, regulamos una cosa y violamos los derechos de otros de manera que se necesita una capacitación en general. Y también el aspecto de coordinación con las fuerzas del orden es un punto importante que eh, nos llevamos a casa como mensaje. Ahora voy a seguir como mensaje como en español. Entonces, me pregunta, ¿cómo podemos mejorar la cooperación formal e informal? Ahorita, Sabas hablaba mucho de la cooperación, la coordinación entre las autoridades. Así que, ¿cómo podemos mejorar la cooperación formal e informal, tanto a nivel nacional como internacional, todos los esfuerzos que se realizan de ciberseguridad? Y aquí voy a hacer esta pregunta a Claudio eh, para intervenir. Gracias, que eh, buenos días para todos. Mira, yo creo que para en, entender eso hay que entender eh, por lo menos tres factores importantes, yo creo que de alguna manera lo, lo hemos recogido eh, aquí en, en algunas intervenciones, comenzando con los mapas que tú mostrabas, donde estamos viendo los países de la región que tienen estrategias nacionales de ciberseguridad, los que tienen CISERS, los que tienen leyes contra los ciberdelitos, eh, Aquí hay todo un ecosistema ciber Y lo primero que tenemos que tener pendiente es eso No, eh, Aunque tiene sus particularidades También tiene mucho en común ¿no? Entonces hablamos de ciberseguridad por un lado Hablamos de investigación y persecución de ciberdelitos por otro Hablamos de ciberdiplomacia eh, por otro Pero al final del día hay una conexión entre todo eso Y una de las conexiones eh, tiene que ver con algo eh, que mencionaba, me parece que era que era Pablo y, y, y Sabas eh, en el ciberespacio. Nosotros estamos acostumbrados a las fronteras tradicionales. Nosotros tenemos definidos muy claramente espacios aéreos, espacios terrestres, espacios marítimos. Y hay unas reglas muy claras de soberanía y, y de jurisdicción eh, a nivel de justicia. En eso, en el ciberespacio, son, ese modelo no funciona, no aplica. Entonces para eso se necesitan varias cosas. Una, entonces necesitamos tratados internacionales que nos permitan acceder, como decía Sabas, un evento muy difícilmente se, se, se circunscriba a una sola jurisdicción. Entonces, ya sea desde el punto de vista de, de un manejo de un incidente de ciberseguridad o si ya ese incidente se tipificó un ciberdelito, porque yo lo tengo tipificado en mi ley, pues ya yo necesito cooperación internacional. Para eso yo necesito tratados internacionales como el convenio de Budapest, como lo que estamos desarrollando ahora en las Naciones Unidas. Entonces, necesariamente necesito esa herramienta. Pero por el otro lado, eh, nosotros hablamos eh, eh, en este ámbito, por ejemplo, de infraestructura crítica, protección de infraestructura crítica, eh, y algunas de esas infraestructuras críticas están en manos privadas. Eh, probablemente la principal de todas las infraestructuras críticas es TELCO y ISP, porque todo lo demás está montado encima de eso. Entonces, desde el punto de vista de disponibilidad, es una de las más críticas. ¿Cuál es la importancia entonces de la cooperación público-privada? Yo eh, eh, anoche en una conversación decía que eh, uno de los mayores valores de este tipo de eventos es el networking que, que se genera. Y yo de hecho tengo eh, un colega, eh, que al menos una persona de aquí sabrá quién es, que dice que el mejor networking es el de la cerveza, no el de tú con, con compartir con alguien una cerveza. ¿Por qué? Porque tiene que generar una relación de confianza. A nivel de fuerzas y cuerpos de seguridad, cuando tú haces una solicitud una información a un ISP, ese ISP, esa empresa, tiene que tener confianza en su contraparte, porque hay un tema de liability, esa empresa, eh, al igual que pasa con el tema bancario, es, es demandable, no es liable. Entonces, tiene que haber una relación de confianza, tiene que haber una colaboración público-privada, ...para que todo este sistema funcione. Entonces al final del día todos estamos interconectados. Cuando Si vamos a hacer, eh, y ahí entra el rol de, de la ciberdiplomacia por ejemplo, si tenemos un incidente, eh, lo primero que, que tendemos a hacer los de ciberseguridad es querer hacer una atribución. Pero ojo, el ataque vino del país X eso no significa que fue patrocinado por ese Estado, entonces hacer una atribución puede generar un problema diplomático y ahí es donde entra todo el, eh, la ciberdiplomacia también dentro de esta mezcla. Entonces yo creo que es, es un ecosistema que tiene que funcionar junto y, y me, me siento muy contento de estar en este foro porque yo creo que todos tenemos que de alguna manera eh, entender y participar en, en los distintos aspectos de, de este tema. Muchísimas gracias, Claudio. Es una buena descripción del ecosistema y de las diferencias que tenemos que considerar cuando hablamos de ciber, uh, de, de la creación de redes, el networking, creando los, los enlaces de confianza y eh, eso es fundamental en lo que tenemos que hacer. La próxima pregunta es para ti, John. John, ¿qué concluyes de cómo... ¿Cómo podemos mejorar la cooperación formal e informal? Gracias, Kevin, por tenerme a mí hoy y gracias al público. Para mejorar la cooperación tanto formal como informal, tenemos que formar grupos de confianza, que la gente hable entre sí. Lo que hay que recordar es que hay adversarios, los delincuentes, que ya han construido sus reyes. Ellos se comunican entre sí, ellos construyen infraestructura, ellos tienen su propia redes de celulares, su propia infraestructura en general para delinquir y lo hacen sin preocuparse porque... Eh, eh, comprenden claramente que tienen eh, para ganar económicamente como se dijo te, eh, eh, temprano, desde una perspectiva económica, el ciberdelito es el tercer, sería el tercer país en ingresos, o sea que hay mucho dinero y ellos quieren invertir en eso y lo, pueden, lo, lo hacen sin tener, lo quieren, no quieren tener limitaciones de las reglamentaciones, de las regulaciones, ellos se regulan a sí mismos entonces la cosa se trata de construir confianza, construir comunicaciones entre nosotros para apoyarlo a nivel formal. Ahora, alguno de nosotros podría decir, bueno, el protocolo de TLP, el el protocolo, el traffic like protocol que nosotros usamos para establecer los protocolos de seguridad, que la, la cerveza es lo mejor. Pero bueno, hay uno que hay algunos que tienen el TLP de vino. Si uno eh, se bebe una copa de vino junto con alguien, construye esa comunicación, lo mira a los ojos, uno sabe que va a poder trabajar junto con esa persona para resolverlo. Y eso puede trascender tanto las fronteras locales como las internacionales. Entonces, hablamos del espacio físico de nuestros países, de manera que esa confianza ahora se puede construir allende de fronteras. Pero también diría que la confianza también se puede construir... Uh, entre una cultura y otra, entre los géneros, entre la gente de diferentes tipos y diferentes lugares en el mundo, porque tenemos una meta común, un objetivo común, que es reducir el ciberdelito. De manera que yo aliento a cada uno de ustedes aquí en este salón y en, estos, en los eventos similares a esto es que construyan esa confianza que trabajen con la gente para ayudar y les voy a contar una breve anécdota de mostrar de los beneficios que esto puede dar hace unos años yo estaba en una conferencia y se me acercó un alemán de, uh, de la policía alemana y se quejaba de cómo poder uh, investigar una cosa entonces yo Hice algunas presentaciones y fue fue estuvo bien, pero lo que pasó después de eso, que después cuando yo llegué a casa, el fiscal general estaba investigando delitos contra los niños y se encontró con un proveedor de BPM que estaba en otro país y levantó el... Entonces dijeron, levantó puso los brazos en el cielo y dijo, hay un montón de procesos burocráticos que nos van a impedir llegar a la información porque eso es en este otro país. Entonces yo estaba hablando con este investigador local y le dije, bueno, ¿sabes? Yo conozco un tipo. Y le hablé a mi amigo en ese otro país que conocía al dueño de ese proveedor de VPN. Y entonces ellos decían, no, no van a dar la evidencia pero van a hacer preservación de las evidencias ahora, o sea, de las pruebas. Entonces, nos juntamos, es decir, no te la van a dar la información, pero la van a conservar. Entonces, nos cruzamos unos correos electrónicos y mantuvieron. Y fue a los cinco o seis meses que después de que completáramos los procesos burocráticos, pudieron conseguir las pruebas. Pero si hubieran esperado que el proceso ocurriera, nunca se habría mantenido. Todo eso ocurrió gracias a que la gente con Construye uh, confianza en reuniones como las de la CNIC o de CIRT o como otras reuniones que tendremos en el resto de la semana. Pero esos son los lugares en los que tenemos que construir confianza. Bien. Muy bien, John, un excelente punto. Por supuesto que las organizaciones, bueno, eso de los seis grados de separación, lo que necesitamos a veces es un grado posiblemente. Y allí los vínculos informales nos ayudan a lograr lo que necesitamos hacer en el espacio de ciberseguridad. Muy bien, la misma pregunta. Le vamos a plantear esta pregunta a Pablo. Mal e informal. La, la base la, base la, la comentó John, eh, viene por el lado de la confianza en los seres humanos también y me gustaría decirlo con una frase es, zero trust for the outside, full trust to the inside es tenemos que alcanzar esa confianza con quien hacemos deals y me gustaría dar algunos ejemplos de lo que estamos trabajando por ejemplo en Yucatán y esto es algo que a nivel país, a nivel estado en Latinoamérica debe comenzar a funcionar también no olvidemos que tenemos un gran brazo en las universidades es mucho más fácil hacer un convenio de colaboración o empezar a trabajar en conjunto entre universidades que entre gobiernos les pongo un ejemplo rápido. Se hizo una competencia de Capture the Flag hace eh, un mes entre la Universidad de Cardiff de Gales y aquí Yucatán. ¿Tuvimos que hacer mucho papeleo? No. ¿Tuvimos que hacer demasiado para alcanzarla? No. ¿En qué nos enfocamos? En la pasión de los jóvenes y en la pasión de las universidades. ¿Y eso en qué está derivando? Gales es uno de los países con mayor regulación de ciberseguridad a nivel internacional. Tienen el que el Cyber Security Book of College, que ayuda a regular a la Unión Europea. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, a través de ellos vamos a ver de qué forma con la universidad podemos comenzar a desarrollar, a desarrollar ese talento. Cuando hablo de confianza, hablo también de intentar esas cosas pequeñas que no son perfectas, pero son excelentes. ¿A qué voy? Cuando quisimos sacar la carrera en ciberseguridad o la especialidad, normalmente a nivel educativo tienes que decir, bueno, ¿quién es el doctor ben para O quiénes son los doctores los PhDs que nos van a ayudar a desarrollar el plan académico. Y a nivel de ciberseguridad hay de esos, al menos hay en México no entonces qué voy a hacer no sé pero algo voy a hacer algún cambio pequeño oye tienes algún experto era un hacker funciona todo funciona y empiezas a desarrollar poco a poco no minimicen ningún acto a también cuando es pequeño, porque eso te deriva en grandes cosas. Lo que comenzó con el sueño de que vamos a ser un diplomado un poquito más fuerte, terminó en una carrera, la carrera terminó en una especialidad, la especialidad terminó en una colaboración con una universidad internacional. La universidad internacional ayudó a colaborar a niveles de, de diplomacia, y hoy, a menos de un año, estamos hablando de estos temas en una ciudad que no hablaba de estos temas. La forma más rápida de hacer una colaboración es con la confianza, dando el primer paso y buscando esos pequeños ejemplos utilizando los músculos que tienen pasión. El mejor músculo con pasión está en la juventud y en los jóvenes está también esa educación que necesitamos preparar para la gente del futuro que va a tomar las riendas de lo que nosotros estamos dejando. Entonces. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con confianza en esos pequeños puntos de colaboración internacional, nacional o donde sea, pero donde encontremos esos dejos de pasión de me gusta este tema, ok, ¿qué voy a hacer al respecto? Algo. ¿Qué específicamente en mi empresa? ¿Qué voy a hacer específicamente? Oye, puedo hacer un puedo hacer un ejercicio de phishing para ver quién, dónde está el bridge, sí, hazlo, ¿cómo? No sé, busca una herramienta, busca quién te va a ayudar, no hay ejercicio menor y de pronto vas a encontrar a alguien que lo sabe hacer y lo empiezas a conocer y de pronto empiezas a conocer a gente y de pronto estás en relación con una relación con una empresa como Accenture que te puede ayudar y de pronto estás en colaboración con otros países y de pronto tienes un congreso que va a regir al internet en Yucatán, entonces... La colaboración viene con esos pequeños ejercicios pequeños que se van haciendo grandes. No minimicen cualquier ejercicio pequeño y utilicen a las universidades. Muchas gracias, pablo. muchas gracias pablo pequeños ejercicios de confianza y también dependiendo de nuestros jóvenes y fue un punto interesante cuando te referiste al programa de ciberseguridad las universidades tienen una enorme estructura jerárquica con eh, doctorados etcétera y no tenemos eso en el mundo de la ciberseguridad la evolución de las tendencias etcétera pero seguimos teniendo este ímpetu, tenemos que hacer algo al respecto ahora um, hablando del tema de la formación eh, me queda aquí la última pregunta ¿cómo podemos entrenar a futuros profesionales en el área de ciberseguridad teniendo en cuenta la carencia global actual y las dificultades en retener a personal altamente calificado y esa pregunta eh, es le hago a Wilbert. Sí, que sobre sobre esta pregunta, desde mi punto de vista, considero que la formación debe de ser de manera gradual. Debemos de llevar a cabo un proceso de madurez desde temprana edad los jóvenes y las, las chicas del futuro que se encargarán de estar cuidando las organizaciones de los ciberataques. Desde la academia se deben de incorporar la competencia de fundamentos de ciberseguridad. Se debe trabajar también en que los jóvenes entiendan el valor de su información, de los datos, para que a través de esas bases sólidas puedan generar su propia ética Profesional. Necesitamos profesionales altamente éticos que nos ayuden a combatir en los próximos años el tema de ciberseguridad. Por otra parte, necesitamos también apoyo del gobierno, apoyo de la iniciativa privada, para que dentro de las universidades se puedan generar espacios de formación acorde, tener laboratorios acorde a las nuevas tecnologías que les ayuden a los futuros profesionistas en ciberseguridad a desarrollar sus habilidades técnicas y a tener las metodologías necesarias para atender los incidentes de seguridad. A nivel de las universidades también se debe trabajar en las reuniones de rectores dentro de la agenda, en poder definir políticas que ayuden a las universidades a poder actualizar los planes de estudio con este apoyo. Uh, yes, Wilbert, thank you, thank you. Gracias Wilbert. Sí, un enfoque gradual, viendo a los jóvenes, viendo el tema que me gustó mucho, o sea, identificar. Esto en los distintos sectores, con los gobiernos, con el sector académico para seguir desarrollando las actividades de capacitación. Esta pregunta ahora también se le dirige a Claudio. Y voy a hacer la pregunta en español. ¿Cómo poder? Teniendo en cuenta la carencia global actual y las dificultades en el tener a personal altamente calificado, de retos que tenemos en el caso de la República Dominicana nosotros hemos, digamos, lo hemos tratado en dos ámbitos del ecosistema uno en nuestro nacional de ciberseguridad hay un pilar de educación que está destinado a promover, una educación, forma de promover universidades, la educación formal, promover que las universidades tienen ciberseguridad, eh, nosotros tenemos al menos tres universidades que tienen ingeniería en ciberseguridad y al menos dos que tienen maestrías en ciberseguridad. Además, y el gobierno lo que hace es promover, eh, a partir de becas, entonces promover para que jóvenes se, se interesen en, en la carrera. De otro lado, en el, en el ámbito de la investigación de ciberdelito, eh, uno de los grandes retos es hacerlo sostenible, porque ahí que estamos 100% en un gobierno, eh, uno de los retos es que tenemos que competir con el sector privado, ¿no? para tener hacer el curso, para también con el sector financiero, para compartir con un sector social que siempre va a tener una fuerza de mucho. O que están haciendo los gobiernos actualmente. Entonces, eh, nosotros nos hemos ayudado mucho los dos proyectos de los que formamos parte. Uno es eh, la El tema de las becas, porque eso puede proporcionar una educación continua en el sector privado y público. Perdón. Y siéntanse libres de luego dirigirse a nuestros panelistas. John, la misma pregunta para ti: ¿cómo podemos capacitar a los futuros profesionales de ciberseguridad. Bueno, el entrenamiento es una inversión en las personas y en primer lugar tenemos que realmente ver la ciberseguridad de una Entrenamiento en donde empezamos es en el hogar y los desafíos a los que nos vemos enfrentados hoy es que como padres podemos enseñarle a nuestros hijos cómo desempeñarse en la calle si ellos van en la calle uno puede enseñarle a los hijos a caminar del otro lado de la calle si ven algo sospechoso y uno les enseña y dicen, bueno, este barrio no es tan seguro. Y uno les enseña eso mirando el entorno. Y en el área de ciberespacio es que nuestros padres hoy, los padres de los niños y los jóvenes hoy, ellos mismos están luchando para aprender qué significa ser ciberseguro. Y ellos están luchando para ver cómo ellos mismos pueden ayudar a sus propios hijos para ser ciberseguros. Y desde la perspectiva de los gobiernos hay programas en nuestras escuelas y en nuestra sociedad. Y eso es el inicio de las cosas. He escuchado mucho acerca de que tenemos que capacitar a nivel universitario, pero yo daría un paso hacia atrás. Y tenemos que estar haciendo cosas que vigoricen el hecho y que realmente... Le transmitan esto a los chicos de secundaria también, porque ellos son los que toman decisiones acerca de lo que van a estudiar en el futuro. Y si piensan que la ciberdelincuencia y la ciberseguridad o las investigaciones no resulta cool, entonces no lo van a hacer. Así que tenemos que tener buenos programas en la universidad, pero también tenemos que tener programas que realmente entusiasmen y motiven a nuestros jóvenes con respecto a esto. Y lo que me gusta decirle a los jóvenes y a los niños es que la ingeniería social es algo muy fantasioso que usamos, pero yo digo hackear al humano. ¿Cómo podemos hackear al ser humano? ¿Cómo podemos lograr que haga clic en ese email que contiene phishing? ¿Cómo puedo lograr que eso ocurra? Y los jóvenes dicen, bueno, puedo hackear a un humano, eso suena muy divertido. Y vamos a probarlo. Así que con eso logro cambiar la mentalidad para lograr que se involucren. Y luego, después de la universidad, nuestras empresas, nuestros gobiernos nuestras empresas del sector privado, tenemos que invertir en capital humano. No solo la capacitación actual, pero recapacitar y también tener educación avanzada. Y ustedes siguen en su trabajo porque les entusiasma lo que hacen. Así que la gente de Ciberseguridad tiene que seguir entusiasmados por lo que hacen. Eso requiere inversión y esa inversión tiene que venir de arriba del todo, de la organización, de arriba hacia abajo. Muchas gracias. John Y me gustó ese concepto, hacer que la ciberseguridad sea atractiva para los jóvenes. El otro día había una conversación acerca de dónde los jóvenes obtienen la información y están todas estas plataformas de New Age, de los jóvenes. Y creo que una vez que nosotros podemos utilizar esos canales, realmente vamos a lograr que se entusiasmen a una edad temprana. De manera, estimados panelistas, muchísimas gracias por sus participaciones participaciones tan ilustrativas. Y antes de pasar a las preguntas, quiero invitarle a la maestra de ceremonias, a Sandra, que nos explique cuál es la dinámica para esta segunda parte de la actividad. Más interactiva esta actividad, esta sesión, los invito a sumarse a la plataforma Aja En este momento vamos a compartir en pantalla paralelas el código QR para que puedan acceder y para quienes nos acompañan de forma remota eh, vamos a dejar en el chat el link del Aja Slide para que puedan acceder. Una vez que hayan ingresado a Baja Slide, los invitamos a que escriban, eh, según ustedes, cuáles fueron los conceptos de ciberseguridad que destacarían de este panel. Es importante que escriban una palabra por casillero. En resumen, mientras seguimos con el panel eh, de Keon y los panelistas, los animamos a que escriban estas palabras y al final de la sesión, Kebo les mostrará. sobre lo que identificaron eh, como muy importante en nuestra comunidad. Ahora sí, le doy la palabra nuevamente a Kevon para que pueda seguir con el panel. Muchas gracias, Sandra. Y como dijo Sandra, vamos a tener esa nube de palabra con las preguntas destacadas para ver cuáles son las respuestas que ustedes, tanto presencialmente o remotamente, nos van a comentar. Y vamos a pasar directamente a otras preguntas. Y... A quienes le pueda interesar dirigirse al micrófono, abrimos esa parte. También vamos a estar recibiendo preguntas de los que nos están siguiendo remotamente. Y le pediré a mis colegas entonces que faciliten esta interacción. Adelante, Nacho y por supuesto a los efectos de las preguntas nos dicen a quién está dirigida la pregunta cuando hacen las preguntas por favor nos indican a quién está dirigida estamos con muy poco tiempo para preguntas por lo tanto los invito a quien tenga alguna a vencer su miedo, acercarse ya eh, creo que con dos solamente vamos a estar Una, una consulta. ¿Latinoamérica está bajo ataque o también Latinoamérica es, tiene la capacidad de generar ataques a otras partes del mundo? Bueno, ¿y a quién eh, quisiera? Cualquier persona, cualquiera de nuestros panelistas. La pregunta es si ¿sí Latinoamérica está bajo ataque o es atacante. Las dos. Latinoamérica, todo el mundo está bajo ataque. Realmente eh, no hay nadie que se libre de un ciberataque. Eh, hay, muchas, hay muchas razones por las que... Países, empresas, eh, personas son ciberatacadas. No todas son económicas. Pueden, puede haber desprestigio, puede haber un interés político, puede haber muchas otras razones. Simplemente puede haber una, una empresa de la competencia que quiera parar la operación y hacer un desprestigio de la, del de al lado simplemente pues para ganar cuota de mercado. Hay muchísimas razones. ¿no? Mayoritariamente es la económica, pero no es la única. Eh, y todo el mundo es, es, es target, es objetivo. Por tanto, Latinoamérica claramente está en, en ataque, bajo amenaza y va a aumentar más. Hay estadísticas por ahí que dicen que, que relacionan el, el, la cantidad de negocio que se hace en una región específica versus el PIB de esa región y Latinoamérica está en unos ratios muy bajos. ¿Esto qué significa? Que va a aumentar el crecimiento de los ataques, si hacemos razón a que se van a estabilizar esos ratios, ¿no? Negocio de ciberataque versus PIB, si se van a estabilizar en el futuro, porque se va a atacar al más débil, lo, esto nos dice que en Latinoamérica en los próximos años va a sufrir unos incrementos de ciberataques mayores que otras regiones como para ser Estados Unidos o Europa. Luego, Sí, sí estamos bajo amenaza y es preocupante. Y por el otro lado, pues sí, tenemos mucho talento maligno también por acá. Eh, desgraciadamente es muy fácil ganar dinero en el cibercrimen. Eh, hay mafias, y aquí pues en México se sabe un poquito de cuáles, que captan talento. Y, y con ello hacen muchísimo dinero y obviamente les pagan muy bien. Y pueden estar en cualquier lado. Lo único que necesitan es una computadora y conexión a Internet. Así que desgraciadamente sí. También también eh, somos un caldo de cultivo de ciberdelincuentes. Okay, Muchas gracias. Tenemos una pregunta, una pregunta más, y aquí tenemos al Secretario General. Soy Roda, como dijiste, Kevin, y mi pregunta está dirigida a ti, pero tal vez la puedas derivar. La pregunta es, en nuestra región, ¿hay algún país en particular que esté haciendo las cosas bien en términos de la protección a la infraestructura crítica que podamos usar como modelos, particularmente en términos de los marcos jurídicos, la capacidad institucional, la cooperación dentro de la región. ¿Hay algún país que tú sepas que podamos plantearnos como ejemplo? Y la pregunta es ¿para quién? Bueno, para ti, pero ¿para que la derives? Obviamente, yo tengo mis opiniones y quisiera invitar a uno de los panelistas a que hable de sus países, lo que han hecho. Me parece que le diría a Claudio. Responderle yo que yo no, no debería hacer autopromoción, ¿no? eh, pero pero sí puedo ofrecer eh, la, la experiencia que la República Dominicana ya ha, ha tenido de, de 20 años de transitar en esto. Nosotros comenzamos con, con todo el tema de, de del marco legal de ciberdelitos en el 2003 eh, y pues ya tenemos un nivel de madurez eh, que yo creo que podemos compartir experiencias de, de haber hecho eso. Lo mismo con todo el tema de de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y, y nada, pongo a disposición las experiencias de la República Dominicana para los que, colegas que puedan estar interesados. Ok, thank you very much, Claudio. Um, Muchísimas gracias Claudio. Bueno, estamos acercándonos al cierre del panel de hoy y tengo una última pregunta que le voy a preguntar a todos. Uh, por uh, problemas de tiempo, quisiera que limiten sus respuestas a dos minutos. Esta pregunta tiene que ver con reflexiones de dónde están ustedes en su carrera profesional, en su desarrollo profesional, y reflexiones sobre cuáles son las perspectivas que ven para la ciberseguridad en la región. ¿Cómo, es? ¿Cómo ven el futuro? La ciberseguridad es sea en azul. Hay demasiado que falta por descubrir de los dos lados, del lado rojo y del lado azul, del lado malo y del lado bueno. Por lo tanto, hay una palabra que no se ha utilizado en este panel y la tengo que sacar a colación por la raíz de esta palabra y es innovación. Tenemos que innovar en las técnicas tanto de enseñanza como de aplicación en las universidades, en las empresas, en los consejos técnicos y en el gobierno. Innovar va más del lado del método científico Científico que de la creatividad. Me refiero a: hay una hipótesis, se experimenta, se fracasa y se regresa. Hagamos eso también en ciberseguridad. Hagamos hipótesis en nuestras empresas, en nuestras organizaciones. ¿Para qué? Para que el futuro, en este ámbito que les digo que es un océano azul, de los dos lados, del lado ético y del lado no ético, tenga la balanza más del lado ético. Experimentemos en colaboración, hagamos lo divertido. Hagamos mucho más el lado de Hacking the Human, ¿para qué? Para que los jóvenes vean este lado como un lado atractivo para que ellos operen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Innovando haciendo experimentos y acercando a los jóvenes, haciendo experimentos y acercando a los gobiernos y haciendo experimentos y acercando a las universidades. En el estado de Yucatán estamos haciendo eso y en esos experimentos hemos tenido resultados fabulosos. En menos de un año alcanzamos la especialidad en ciberseguridad, la carrera en ciberseguridad, los dos laboratorios, protocolos que nos han ayudado para respuesta rápida, universidades comprometidas, ciudadanos que están entendiendo y paneles que están ayudando a comunidad a nivel latinoamérica sigamos haciendo estos experimentos y hagan ustedes también estos experimentos thank you pablo uh, sábas gracias a pablo Samas. veo un futuro incierto mi reflexión es está muy orientada hacia la preocupación y, y creo que como sociedad no somos conscientes de lo que nos viene encima. Eh, la revolución de la inteligencia artificial, cada vez que sale una nueva aplicación, pues, allí donde la vea, ¿no? en Instagram, en donde sea, eh, siempre pienso qué se puede hacer mal con esa cosa, qué haría un, un delincuente con ese tipo de aplicaciones. Y me asusto, yo me asusto, porque sé que es vivo muchas cosas en mi día a día. Eh, Quizá no somos conscientes de lo que viene, quizá tengamos que preocuparnos un poquito más y a la hora de preocuparnos, sin dejar pues, aquí un caldo de temor en el, en el foro, lo que yo haría en, ca en cada uno de los que estamos aquí y del otro lado eh, virtualmente es preocuparnos cuáles son nuestros principales activos. Si nuestro principal activo es la identidad, pues cuidemos la identidad. Si nuestro principal activo es el dinero que tenemos en los bancos, pues escojamos bancos que sean seguros. ¿no? Si nuestro principal activo es nuestro hijo, pues cuidemos que nuestro hijo esté eh, concienciado y que sepa lo mínimo de ciberseguridad para que nadie... pues le haga cosas que no, que no queremos que le hagan. Pero, pero centrémonos cada uno en nuestras preocupaciones. Si somos un director general de una compañía y nuestro activo principal es velar por el interés de la compañía, pues, pues hagamos lo que tengamos que hacer para proteger eh, a esa compañía y ser resiliente. ¿no? Pero esa es mi opinión sobre el futuro. Okay, thank you, Wilbert. Perfect. Muchas gracias, Wilbert. Las últimas reflexiones sobre esta pregunta en una reflexión final la, la ciberseguridad es un trabajo que requiere colaboración requiere colaboración de, de todos los sectores necesitamos también trabajar en temas de concientización dentro de las organizaciones, no dejar a un lado la formación del personal, que al final del día son quienes operan las tecnologías de la información y necesitan estar con el último conocimiento de las ciberseguridades amenazas. Eh, esa sería mi reflexión final. Ok, great. John? Yes. Sí. Quisiera destacar que el tema no es solamente la organización sino la sociedad. Tenemos que uh, propender un cambio de la sociedad, como se mencionó. Tenemos la, la inteligencia artificial. Tenemos todas estas nuevas tecnologías que se vienen. El caballero anterior... La preocupación sobre las aplicaciones y qué datos están extrayendo y cómo se están compartiendo esos datos y con quién lo comparten. Estas son cosas que necesitamos educar a la sociedad y comprender por qué es importante que protejan su información. Tenemos que ser innovadores en nuestra manera de combatir esto. Nuestros enemigos, los delincuentes, son muy innovadores. No son nada estúpidos, son muy inteligentes. Entonces, necesitamos dar un salto hacia adelante. No, no tenemos que ser reactivos, sino proactivos y tenemos que trabajar de manera de, en colaboración en una comunidad como esta, en una, con los equipos de respuesta, como el FIRST. Y tenemos que ser innovadores, pero hacerlo a nivel de la sociedad y no simplemente a nivel de, la, de las empresas. Porque todo esto le tiene impacto en todos. Y los delincuentes están tratando de robar dinero de los privados como de las empresas. Entonces, trabajemos juntos, colaboremos, vayamos más allá de las fronteras para construir esas confianzas. Claudio. O mi respuesta a, a, a lo que es el futuro es depende, depende de nosotros, depende de lo que hagamos hoy en el presente Depende de todos y cada uno de nosotros, Sí hay grandes retos y amenazas, eh, pero depende de todos y cada uno de nosotros lo que hagamos hoy para mitigar esos riesgos, para abordar esas amenazas, ¿qué vamos a hacer? Ah, tenemos una, un riesgo, una amenaza con la inteligencia artificial, ok, ¿qué vamos a hacer con eso? O sea, depende de todos y cada uno de nosotros, ¿qué nosotros vamos a hacer para que ese futuro sea eh, no sea tan incierto como lo ve Saba, sino que lo veamos como esa gran oportunidad de ese océano azul que dice Pablo? Muy bien, hemos tenido una gran mezcla innovación, la experiencia de Yucatán en muy poco tiempo pasaron de simplemente averiguar sobre este tema a crear los programas y luego a hacer una la conferencia sobre ciberseguridad. Tenemos la incertidumbre porque hay cosas que asustan y algunas veces es lo que uno no sabe lo que nos plantea las vulnerabilidades. Hay cosas que asustan por ahí para los expertos, de manera que tenemos que ser conscientes. Ese es el mensaje que nos da Sabas. Cooperación, la cooperación es clave, la cooperación entre los sectores, entre los actores, eso es fundamental. La ciberseguridad no es simplemente un problema de la TI, sino son los niños, son es toda la sociedad y todos tenemos que participar. Como decía Claudio, depende de qué es lo que nosotros vayamos a con esa información, cómo vamos a pensar en eso en otras prácticas del día a día. Sabemos que esto ya no es un tema nicho, sino que es un tema que nos afecta a todos y tenemos que trabajar en colaboración en este espacio para tener una seguridad robusta en la región y fortalecer nuestro desarrollo. Con esto entonces... Sí, por... Principalmente porque vimos algunas personas que tuvieron que sentarse, por si quieren tomar un, eh, volver a hacer sus preguntas, quienes estaban parados y, y se sentaron. Eh, conseguimos unos minutos más, así que los invitamos. Había dos personas. Perfecto. Y, o alguien más también si quieres acercarse al micrófono hacer una preguntas. Sí. Porque veíamos a una persona que sí. quería acercarse a, a los micro Ok, viene un, alguien. Sí. Y por favor que pueden identificarse y... Claro, eh... ah, se escucha. Soy Jorge Varela de Truxco. Tengo una pregunta para Pablo. Este, a razón de lo que comentaba, el compañero, de, disculpe que no me acuerdo tu nombre, pero comentaba sobre un caldo de cultivo. Eh, eh, nosotros a veces damos capacitación de ciberseguridad y hemos notado que puede existir un caldo de cultivo cuando a los alumnos se les enseña hacking ético. Hay ciertas este, disciplinas, el tema de DDoS, phishing, pentesting, todo el tema de desarrollo. Eh, sabemos que el tema de universidades es algo muy bueno que puede ayudar, pero también puede existir un caldo de cultivo que pueda afectar. ¿Alguna solución, eh, idea de cómo poder controlar ese riesgo cibernético que podríamos tener en el futuro? Esa fue una de las primeras preguntas que nos hicimos a la hora de desarrollar los planes de estudio. El lado negativo siempre va a ser más divertido. Cuando tú pones algo de ataque, va a ser mucho más divertido. Y esa es la necesidad que tenemos nosotros como entes educativos, de que sepan las repercusiones. Eh, una de las, de las formas que más está atacando es, te doy el dulce, pero previamente mira tus responsabilidades. ¿Qué estamos haciendo también las universidades? Igual que como funciona quienes hayan practicado artes marciales aquí, que cuando llegas a cinta negra, por ejemplo, tú te conviertes en arma blanca y tienes que firmar que sabes que es una arma blanca, lo mismo tenemos que hacer con los jóvenes que están en este lado educándose. La educación va por los dos lados. Por los dos lados me refiero a, sí, te enseño las herramientas, pero también te enseño... ¿Qué complicaciones vas a tener si llegas a eso? Quienes hayan entrenado lo mismo, Krav Maga, saben que van a llegar a un punto donde, oye, eres un arma blanca y sabes las repercusiones. Saber las limitantes nos va a ayudar a ser más poderosos. Y créanme que eso es lo que buscan también los jóvenes. ¿Por qué? Porque lo estamos poniendo eh, bajo... Eh, les estamos mostrando exactamente todo. Tú preguntabas del riesgo. El riesgo siempre va a existir. Pero recuerdo siempre una frase que alguien me dijo... Cuando estaba trabajando para una empresa y me decía, es que Pablo, si nosotros capacitamos a nuestra gente y se nos van, estamos perdiendo mucho. Y la respuesta ahí era, ¿y qué pasa si no los capacitas y se quedan? Prefiero correr el riesgo de capacitarlos y que se me vayan, porque la mayoría, la mayoría siempre va a estar del, del, del lado que comprende todo. Ok, perfecto. Este, de hecho, soy, no estoy concordando. Solo te, podríamos hacer que la policía cibernética esté lista contra este nuevo ejército que está por llegar. Gracias. Gracias. Okay. And... Hola. buenas días. Uh, one minute. Uh... Un minuto, un minuto. ¿Alguna reacción a eso? Sí, acá estoy. Con respecto a la policía y la gente que trabaja también con niños y los jóvenes que hacen este tipo de ataques, su majestad en la agenda del de Reino Unido tiene una política de knock and talk. O sea, un joven que hizo un ataque negativo y van a la familia y se le dicen, bueno, vamos a conversar, vamos a tener una conversación. Esta actividad que estás haciendo tal vez suena muy bueno cuando juegas en Niña. Pero en realidad produce daño, es malicioso, es un cambio cultural con respecto a la policía. Vamos a desescalar esto, vamos a no criminalizar esto. Hay que tener una cibereducación. Y quería mencionar eso. Sé que estamos con poco tiempo, pero quería mencionar eso. Es un excelente punto. Bien, entonces Lucimara creo que um... La Quinique ha sido un foro para intercambio de, de, de informaciones de, de ciberseguridad que todo el año to, tenemos acá uh, for, uh, grupos como First, el simposio de First, los simposio de Heise, Continuum moges participando. Participante, entonces venir a, a la Quinique, sí, es un lugar para hacer intercambiar muchas experiencias de inseguridad y conocer y crear eh, el trust que, que, tanto, que tanto hablamos acá. Entonces, eh, la Quinique que a lo largo de estos años se ha tornado un, un foro para intercambio de, de trust de, de, y, y, y, y en nuestra región. Y tenemos también la región de la Access Cities, que siempre también intentamos traer los grupos de la región para intercambiar uh, experiencias. Entonces, solo un comentario que acá tenemos un, un, un foro para crear trust Relations. Gracias. Ok, thank you, thank you. Muchas gracias. Y habiendo dicho eso, a ver, tenemos tiempo para una pregunta más. Bueno, una pregunta más. Adelante. Soy Luis Mota, del Tecnológico de Mérida. este Igual soy parte docente y y doy cursos en la, en la sección de seguridad y realmente como comentaron hace un ratito la, la inquietud de, de siempre la parte de, de que los alumnos estén aprendiendo algunas herramientas y técnicas, pero pregúntenme un poquito más a la parte de IoT, o sea los dispositivos que están en los hogares, lo que tenemos ahorita que hay muy poca información o muy poco desarrollo de la parte de seguridad para esos dispositivos. Me sorprende porque, este, no sé, hay casas que ahorita se encuentran 70, 80% automatizadas y representan un riesgo. Hace un ratito dijeron sobre la hacer conciencia a la gente porque ese es el voz más débil. Pero la gente está comprando esos dispositivos los esté instalando y no veo que haya una parte de seguridad. ¿Hay algo que se esté desarrollando por parte de las de empresas, de parte de educación, que se pueda hacer un poquito más de conciencia a la cuestión de seguridad para esos dispositivos de automatización? Okay. Eh... A ver, hay una disciplina dentro de... de la, la ciberseguridad es un mundo, es un universo. Y es una, sí. una pues, práctica muy amplia. ¿no? Y hay una disciplina dentro de la ciberseguridad que es la ciberseguridad industrial, o se le llama también OT Security. Está mucho más enfocada a los dispositivos electrónicos que existen en las plantas de las empresas. Que hay, obviamente, por el, infraestructuras críticas, eh, pues, eh, pues el, el riesgo de que, de, de que estas... Eh, plantas eh, y estas, eh, estos dispositivos eh, electrónicos eh, estén conectados a internet, pues eh, aumenta, aumenta mucho los ciberataques. También OT Security se encarga de la segurización de los dispositivos IoT. Los dispositivos IoT, de nuevo, todo va a depender del riesgo que corra, o sea, el riesgo que corra el usuario de ese dispositivo y de las medidas que tenga y que se configuren. Muchas veces, Muchos de los dispositivos que están saliendo ahora mismo al mercado y que ponemos en nuestras casas tienen muy buenas medidas de seguridad. El problema es que las tienes que configurar. Y ya volvemos otra vez a lo que estábamos hablando antes. Si no sabemos configurar, ni si no sabemos cambiar la clave de internet del Wi-Fi de casa, pues ¿cómo vamos a cambiar o a configurar claro. la seguridad de un dispositivo que estamos colocando para cualquier cosa, no quiero dar eh, ejemplos. ¿eh? Entonces, si sí existen, si sí las compañías que fabrican están preocupadas, si sí hay prácticas que están orientadas hacia ese, hacia, hacia ese tipo de dispositivos, el problema es que no se utilizan o están muy, muy levemente implantadas. Ok, gracias. Okay. De nada, no más preguntas, ¿qué? ya puedes cerrar. <risa> okay, so again, uh... Nuevamente, muchísimas gracias a los participantes por las preguntas por la forma que se han involucrado con nuestros panelistas y a todos los integrantes del panel que tenemos aquí por sus perspectivas, por los puntos de vista que compartieron con nosotros. Hay algunos mensajes que han resonado esta mañana y esos se ven reflejados en nuestra nube de palabras. Y veo, por ejemplo, que la palabra que está en el centro es confianza. Tuvimos un, uno que mencionó que hay que generar esos espacios de confianza, que los expertos en ciberseguridad, que la policía, todos se reúnan y establezcan esa confianza. Así que aparte de tener acuerdos o arreglos formales, también están los acuerdos informales, cómo nos conocemos unos con otros que van a facilitar las cosas. Tenemos capacitación, cooperación, jóvenes. Y sé que muchos de los panelistas hablaron sobre la participación de los jóvenes en todas las etapas de... Estar preparados en temas de ciberseguridad, la privacidad, tecnologías emergentes, cooperación, mitigación, concientización, conciencia, etcétera. Así que sin más, me gustaría nuevamente agradecerle a todos los integrantes del panel, gracias a los participantes y quisiera pedirles un aplauso para todos los integrantes de este panel tan activo ustedes pueden ver las caras de las personas, siéntense libres de dirigirse a ellos, van a estar acá el resto de la semana y hacerles sus preguntas acerca de las preocupaciones o intereses que puedan tener en el campo de ciberseguridad. Así que habiendo dicho, habiendo dicho eso, quisiera ahora pedirle... al moderador que nos dirija a la siguiente parte de este evento.